Si visitas Laguna la Picasa, alojamiento La Morada, de la localidad de San Gregorio, te ofrece una cómoda y confortable estadía, brindándote toallas, sábanas, calefacción, elementos de higiene personal, wifi y cable. Celular de contacto 341-555-4913 o 3382-509661. En Facebook, Ale Inela.